¿Va a volver a robar acá? ¿Va a volver a robar? ¿Pero para qué robó? Por eso, pero robó, papá, ¿para qué robó? ¿Pero a quién robó usted entonces? ¿Y dónde está su amigo? Bueno, y entonces, va una cosa, se ha quitado la ropa, papá, o le le damos uno. Un nuevo hecho de justicia por mano propia se registró en horas de la noche de este martes cuando la comunidad del barrio Miraflores incinerara la motocicleta de unos presuntos ladrones quienes minutos antes habrían hurtado el celular a un taxista. Pues yo me encontraba sentado en, viéndome el programa La Voz Kid, la voz senior. Y cuando oí el ruido de la moto que venía a toda velocidad y más atrás venía el taxi persiguiendo. Yo salí a ver qué era lo que pasaba y, y me entero que era que habían atracado al celador, ¿cómo es? al, al taxista. Le robaron el celular. Y entonces él, él los venía persiguiendo. Según testigos, el conductor del taxi venía persiguiendo a los delincuentes quienes contaron con tan mala suerte que llegaron a un callejón sin salida. Al sentirse acorralados, huyeron del sitio y dejaron la motocicleta abandonada. Fue ahí cuando la comunidad decidió quemarla, cansados de la delincuencia en el sector. Que haya más seguridad en las escuadra, porque en realidad están robando mucho. Es que en realidad no se puede descuidar uno porque en qué momento le sacan a uno lo que sea, mijo. Y cada uno... Tiene lo que tiene porque uno lo consigue con sacrificio, para que otro venga de noche a la mañana y le quito uno un poquito tiene, lo que tiene en la casa. Conforme que queme moto, que en realidad todo el que la hace tiene que pagar su, su daño. Al lugar tuvieron que llegar unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para apagar la conflagración de este vehículo.